son chavales apistados, ¿no? Realmente, a priori, la peña Aquí en mi pueblo, tiene un déficit de atención Flipante Son neandertales, os lo puedo decir, árbaro O sea, uno de cada diez niños Uno de cada diez niños es normal Todos los demás son putos canis de mierda otra pelos, bueno, otras pelos MDLRs, MDLRs MDLRs, AKJ, que te lo ve por ahí Con su cigarrito Hay el tambor que quiere, sí, soy un quiere. ¿eh? Literal, macho Literal, literal. Dasco eso, tío. Perdonadme. ¿Tú dónde vives? En tu ventana, mira, al río. No, papá, exacto. Ves perfectamente el nuevo paseo. Literal, lo veo entero, al igual que y Álvaro. Y es eso, se nota que se ponen en los bancos que hay aquí adelante. En plan, ¿sabes? A pasar frío. Pero vaya paranoia. Es que harte caso, Sandro, lo prometo, eh. Literal, es que os lo juro, solo un 1% de los niños, o 2 ¿sabes? De las niñas, es literal, y todo lo demás son el niño que están borrachos ahí con 14 años tirado a la calle. Y los padres les sudan la polla. En mi pueblo eh, le, le, les vale también. O sea, es la cosa. Yo no entiendo cómo las peñas están. Ya me entendéis, tío. Yo que sé, yo de pequeño tenía inquietudes, tío. O sea, de mayor tengo inquietudes de imaginarse de pequeño, ¿sabes? Pequeño era un. ¡Hostia! Un puto. un puto desliz, ¿sabes? ¿Sabes? Hostia, allí no llego, gente. ¡Opa! ¡Let's go! Eh. No llegaba ni de coña. Es allí, es allí. Vale, voy para allá. ¿Eh? Vale, voy para allá de una. Vamos a matar al dragón, gente. Perdonen la. Voy a hacer esto, un momentito. Que es muy molesto, gente. Muy molesto. ¡Eh! ¡Ahora! Bro, increíble, bro. Que allí no podía. ¿Qué? No me puedo mover, gente uh, Por fin llego, tío, hostia Hostia, qué complicado, ¿no, tú? La madre que te parió, bro Complicado, por fin llego, hostia Y yo Hostia Está roto Increíble ¿Cuándo te cuento una? Eh... No, casi todos los de mi clase fuman eso no lo veo normal, eso envejece, tío. O sea, aparte de envejecer, hace que el niño, ¿sabes? Se ha visto a la puta nicotina cuando desde pequeño, tío. Eso es horrible. Madre mía, un terrible futuro que le, les acompaña, a los pulmones. ¿Cuánto cuesta una sub en España? Pues de por pues, literal, cinco, creo. Bueno, ahora, ahora cuatro. En, en México, en Chile, en Perú, está mucho más barata. Increíble. Increíble. Eh, o sea, es, es mejor porque es como que es más fácil para la gente apoyar al canal. Y, y es mejor, ¿no? Pero aquí en España aún sigue estando a cuatro pavos, creo que hoy, sí. O sea, literal. Literalmente. Vale. Coño, pero muete. ¿eh? Mamahuevo. Joder. Complicado, tío. Mierda. Complicadillo, ¿eh? O sea, está guapo, pero complicado de que te cagas, te Os lo prometo, ¿eh? Vale, aquí son. Aquí. Aquí y aquí. ¡Ostras! Me revienta, ¿no? O sea, literal, tengo que pararlo para caer en su ala, ¿no? En mi clase hay un pavo que tiene el déficit de atención y es un asco de pavo. ¿Y cómo eh, si eso eh, no fuese suficiente? Llora por todo, ¿en serio? El otro día lloró porque le cambiaron de sitio para más adelante y aún, y aún así se puso a llorar. ¡Qué mimao! ¡Sando el niño ese. 2 con 10, madre mía, eso cuesta en Chile, en Chile, madre mía. Y los profesores le tratan mejor eh, por ser. Eh, por tener ese déficit ni que fuera. Eh, Literal no, ¿no? O sea, a lo mejor el niño se lo está haciendo, o sea, exacto, dos con uno, muy barato, campeón Muy barato, muy baratillo O sea, está bien, como he dicho, son más sub, ayuda más al canal, pues, para desbloquear todo, como ya sabéis, ¿no? todo es desbloquear siempre Y es la caña, ¿no? Es el apoyo que dais a diario, y lo agradezco de corazón Y es increíble cómo cambia tanto dependiendo de donde estemos, tío, la sub, tío O sea, cambia un huevo, ¿eh? Parte de otra, decirlo también Gente, joder, macho Voy a hacerlo con focus, ¿vale? O sea, en plan, voy a hacerlo con focus que sería esto <risa> Increíble Si tuviera 10 en tarjeta, 3 eh, euros en sud, ¿no? Eh, para el equipo Game Pass y pillarme el Forza 5 eh, y el GTA Trilogy eh, Gratis, 3 eh, en V Y 4 en LACHE Premium, eh, digo, ¿qué? ¿En el Pro Premium será? <risa> <Kakali> el <-sensei>, 6, tío, <risa> qué ganchones que soy Ey, ¿cómo, ¿cómo controláis, eh? ¿Cómo controláis, macho, eh? Vale, me voy a quedar aquí Acá las eh, 50 sub cuestan eh, lo mismo que allá. Sí, eso sí. Pero individualmente eh, cuesta mucho menos. O sea, creo que en pack es lo mismo. Como que va, va a ayudar lo mismo, ¿no? Con 13 y te, y te pones a llorar porque te cambian de sitio. Literal, eso es de parguera, ¿sabes? Campeón Sandro, por eso te lo he dicho, me parece muy de niño pequeño, ¿sabes? Literal. Literalmente un niño pequeño, macho. La capa. ¡Hostia! Uf, imposible, tío. La capacidad que vosotros tenéis ya, el cariño, el respeto, ellos, los modales, ellos, eso oh, vale oro, gente Os lo prometo, vuestros padres, madre mía, GG Padres y madre, claro Increíble, os han educado de su madre Gente, me cago un panete, voy a hacérmelo ya, eh Es difícil que te caga, eh, el bicho este, cazador en llamas, está guapo y difícil al mismo Hostia, mierda, mierda Uf, bro, es que, es que no me da tiempo, tío, es que no me da tiempo ni de coña, bro Voy a tener que ir con, con, con bueno, con el que se hace la Todo el rato, bro No vas a poder conmigo, ¿vale? Focus. A toa, ¿eh? A toísimo. ¿No llego todavía aquí? ¿Ok? Aquí sí, ¿no? Creo Vale, estoy llegando bien, gente. Estoy llegando bien. Estoy llegando bien. Vale. Ok. Difícil el principio, tamear, tamear el principio difícil, eh. Difícil, eh. Yo es que si tuviera un compañero así, eh, se tendría eh, que cambiar de colegio. <risa> por en uso de violencia física, eh. Recuerdas que hace eh, un, eh, un momento tenía. Sí, 26K. Y mira, eh, que soy, eh, Que yo soy sensible y lloro es eh, fácil. Eh, que me sale solo, pero llorar porque te cambien de sitio es ya un problema mental grave. Literal, es como para llamar la atención, ¿no? Aún tengo. pa, pero poco a poco farmea, campeón. Enorme, tío, ese ángel. ¿Y esto? Tía Fumada, ¿no? Eh, primera fase hecha, gente Increíble, ¿eh? Vamos a ver la segunda No, eh, Si no tengo ningún amigo Y ahora, eh lo he dicho Pero es que eso es muy Muy derrotista, ¿no? En plan llorar, ¿no? En plan para llamar la atención Muy derrotista, gente Muy derrotista Para mí, muy derrotista Para mi punto de vista, claro Sé que soy duro Pero lo no veo normal, tío En un chaval que, coño un chaval de vuestra edad Es de a llorar Cojones tía, tía. Dios, you, exagerado, bro. Joder, eh, es increíblemente potente este man. Wow, vamos a ver. Me, me está gustando porque es difícil. Pero lo que me molesta es que el muñeco se queda aquí como clavado un segundo que es vital porque si no no lo podría hacer. No, me da tiempo a llegar con el revés, sí. Increíble, ahora sí. Tío. Ahora sí. ¿Qué oh, hey, me cago? Vale. Joder, qué complicado, man. Macho, aquí combina ya de todo, compadre. Compadrísimo, eh. Uf. No llego. Pues sí. ¡Dios! ¡Qué potra, bro! Uno, dos. Tres. RB. Para arriba. LOL. Hostia, la madre que le parió. poder, qué complicado, tío. Me está gustando, pero complicadillo, ¿eh? ¡Bum! ¡En la boquita, guachi! <ríe> Tiene toda la pinta de, de eh, final Sí, campeón, me queda otro más Me creía que este era el último boss Ese dragón se ve muy fachero Me alegra, os lo prometo, campeones Que me alegra muchísimo Hostia, coge estoy gustando el juego, tío O sea, ya sabéis que me voy a matar Sabéis que me parto el pecho en cuatro cachos Siempre para traer un contenido diverso Que no sea siempre lo mismo Y que sea siempre competitivo Que a la larga aburre muchísimo, ¿no? Realmente, a la larga, claro Es así, yo lo digo de, de corazón, ¿no? Lo que me parece a subir por aquí, ¿no? Los hombres solo pueden llorar cuando... Eh, ¿Qué? ¿Acaso crees que voy a decir algo? ¡Los hombres no lloran! Y aún eh, otro más. si sí! Son tres, literal. ¿Y qué gancho está en 6 Eso os lo prometo que hay gente que se cree que por sentido no va a llorar la vida, ¿sabes? Llorar es una erración natural del cuerpo. Ya está, macho. O sea, de toda la vida, ¿sabes? De toda la vida. Y no es nada malo ni nada de lo que avergonzarse, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué me jodería. ¡Uah! A ver si me tira para el otro, ¿no? Ni me imagino la dificultad del último La dificultad del último es que tiene que ser una fumada, campeón Te lo prometo, Ángel Tiene que ser una locura terrible Voy a intentar llegar allí, tío O sea, no llego, ¿no? Increíble Necesito que me deja ahí en vez de en el otro lado, tío <ríe> Me he mi vida Terriblemente complicado El último es como la, la piba que siempre nos sale Eh, ahora sí que sí me deja del tirón La piba que nos sale, ahora lo vais a ver Cuando nos destruye con la mano como la diosa de este multiverso Increíble Ahora sí que sí, gente, se viene. Va a morir, eh. Va a morir, gente. Ahora sí que muere. ¿eh? Muere, gente. De una lo funo, eh. De una lo voy a funar. Ya me sé recorrido realmente. Hostia, este es diferente. Hostia, qué guapo, ¿no? Oh, ¡Hostia! Pero... ¿Para qué hablo? Yo cuando era pequeño lloraba por todo, ahora eh, no sé eh, cuántos años llevo sin llorar. Pero es eso, es, como, es una reacción eh, química del cuerpo, lo prometo. No es nada más, ni no mucho menos, ¿sabes? ya me jodería. Ya hace un montón también, yo. ¿eh? De verdad, un mogollón, macho. Un mogollón, infinito, diría yo. Vamos a ver si puedo hacérmelo ya, es muy complicado, ¿eh? Esta última parte, complicadísimo, tío. En el aire aquí, fumando su sumacelel el dragón, ya me diré. Vale. Vale, llevo... Uf. Joder. Uh. Joder, mucho revés, eh. Hostia, la madre que le parió. Es que es súper grande, tío, el bicho, eh. Hey, que me tira. Dios, allí tengo que ir. Bro, me dará tiempo, ¿no? Manín, me dará tiempo. ¿No? Hostia, que no llego, gente, ¿eh? Ahora sí. Uf. A la cola. Lol. Qué guapo, tío. Mierda Un fallo de cálculo, tío Ya ves, llorar, eh, bueno, para de Pero es eh, porque te, eh, te cambian de sitio Hay que ser un niño, eh, rata y mimado Literal, es que es eso, con sentido, ¿no? ¿Cuántos maquillones? Se fumó ese dragón, campeón Es ¿no? que creo que eh, no, no me ha dicho ni el número Me ha dicho, escúchame papá papajigo Yo voy a llegar para acá todo, eh, todo ciego eh, Me voy a fumar tres o cuatro maquelones Y bueno, ya me entendéis, vaya locura, ¿eh? El número de makeleles que se fumó ¿eh? aún, aún no existe, literal, es que es muy duro, ¿eh? El último pico, el último pico, jodido, ¿eh? Es decir, que es jodidillo, gente. Oh, oh, y aquí ni llego. Oh, me está gustando el juego, pero esta... O sea, este bicho en sí creo que es el primero que me, me parece un reto. El, el único que me parece un reto, los demás son fáciles, realmente. Los demás son fáciles. Ok. Ok. Vamos a darle, gente, focus... Ok, lo voy a hacer puraísimo al máximo, gente Ese sí Este también Aquí tengo que hacer así Y hace pum, pum Hostia, ya no me da tiempo Como antes lo hice tan perfecto En plan, parecía flow, ¿vale? ¿eh? O sea, parecía que tenía el flow Eh, bacano, pero What? Vamos a darle, gente Esta sí que sí Tengo una corazonada, ¿eh? Que haga con mi vida Para que te voy a reventar, eh Cazadora de llamas Te voy a reventar, Ancho Vale, ya le doy boom. Hostia, wow. Este salto es de vital importancia Let's go. Wow Vale, ahora me va a cambiar de sentido a la cola ¿no? Vale Ok, ahora sí que me cambia de sentido Me voy para atrás Ahora tengo que pegarme el pateo, increíble O sea, ¿habrá algún truco, bro? Eh, no llego RP Uf, gente, increíble. Vale, esto es lo complicado que ahora se revienta la. ¡Hostia! La carcasa, gente. A ver, pillo. Ahora sí que sí, gente. ¡Oh, no! <risa> ¡Me he en mi vida, eh! Eh, infinito Maquelele, igual que se fumó, eh. Literal. Está infinito, Maquelele. Madre mía. Terrible Maquelazo que me lleva encima el man, ¿eh? Guau. Wow, complicado, ¿no? Lo siguiente, gente. Wow Increíble, eh. Joder. Vale, ahora sí que sí, eh Creo que ya puedo llegar con más tiempo pues Hago esto, hago esto, vale Muy bien, muy bien de tiempo Le pego en el aire, eh, roleo, roleo, roleo Por aquí, boom, eh, le pego Ok, me da tiempo, RB, RB Vea, Voy a hacer esto para que pase más, más lento el tiempo Y me dé más time Vale Uf. Madre mía Tengo que hacerlo rapidísimo, gente Ahora, me di la vuelta y voy corriendo Hostia, toda pero toa, eh Vale, aquí, la he cagado He perdido tiempo ahí, he perdido muchísimo tiempo Roleo, roleo, roleo por aquí Ya llego El tirón, está es la parte más difícil La voy a hacer con, con paciencia, ¿vale? La voy a hacer con paciencia Chavale, Chavala, con paciencia Piqueo esto, hago boom Hago boom Vale ¡Oh! Dime, hostia Iba a decir, dime que es un RB Vale, si es un RB de puta madre. Pero no, no lo era. Vale, el punto más difícil de este boss, sin duda alguna, es esa Ese, ese, por, por el timing que tengo que pillar de, de sal, del salto. Voy a intentar hacerlo al timing. ¿eh? Uf, jodido, eh. Jodidísimo. Imaginarse ahora, chavales, el final boss de verdad. Que yo no sabía que tenía otro final boss. Yo estaba flipando, digo yo, que rápido me he hecho el juego, sabes la puta vida, papá. Vale, ¿ok? Lo pillamos, eh. Esta, esta boss, yo, yo estoy nervioso, ¿eh? o sea, es que quiero hacérmelo ya, porque. Quiero también terminar hoy con el juego Sería apoteósico terminarlo Boom RB, me di la vuelta A rolear, vale Ok, aquí, roleo con el bus Aquí, eh, roleo con el bus Otra vez, le meto RB No llego ni de coña Pero así sí, vale Me voy para la cola, de una, boom De una, le meto RB Y el círculo para ralentizar el tiempo Pillo carrilla Vale, salto, salto o sea, hostia. Vale, vale, me da tiempo, gente. No, no, no, way, bro. Finalmente, finalmente me la dio otra vez en el mismo sitio. En el mismo sitio, ahí es donde tengo que tener cuidado. Madre, no, wey. Muy al pixel ese sarto, Es que es eso. Es como que me va baitea, sí o sí me va baitea Porque no sé, ¿sabes? La distancia si me da o no me me baitea, me creo que hay Ese tipo de posibilidad de que hay un RB Pero no, no lo hay, ¿eh? No way, ¿eh? no way Vamos a darle sí. y Muchas gracias por vivir otra aventura, otro nuevo día ¡Uh! ¡Oh! En otro nuevo juego, increíble, la verdad, no estoy pasando increíble con este juego O sea, y me alegra saber que también oh, os está molando a vosotros Es para mí algo muy satisfactorio y placentero, ¿no? Al mismo tiempo, a the same time, ahora sí que sí, gente Muy bien de tiempo, ¿eh? Muy bien de tiempo, me meto el revés Esto ya... ¡Hostia! No llego Me puse nervioso, me puse nervioso, me puse nervioso <risa> Me puse nervioso Vale, creo que yo, lo he contado Llevo 15 veces, eh 15 veces para este boss Me han matado 15 veces En las tres vidas Que F completamente Que claro, ya el recorrido No quiero imaginar el final, ¿sabes? Madre mía No quiero imaginar el final Pero full foco Creo que me lo hago ya Fuera de coña, ¿eh? O sea, fuera de coña me lo hago ya Porque lo tengo ya en la cabeza Lo tengo memorizado El, el timing de todo A ver, más o menos, claro Por lo que he visto Vale Menos mal Voy, voy, voy con timing, voy. Paciencia, gente, ahora es paciencia. Paciencia. Paciencia y, y burst. Tengo que meterme el, el, el, el speed aquí. Boom. Aquí RB. Ahí RB, sé que lo hay. En el último segundo lo hay. Vale, uno. Dos, vale. RB. Y ahora tranquilo, de paso en paso. Creo yo que de pasito en pasito. A ver. Piqueo. Vale, lo tengo. Lo tengo, un pasito. Un pasito. Aquí. Ahora sí que sí, gente. ¡Uh! increíble! ¡Diablo! ¡Diablo! that difficult, bro! ¡Amazing! Me comí el primer anuncio en todo el directo. Tuve suerte, menos mal. ¡Harta suerte, Literal, ahí vi muchos, habéis comido cuatro, eh. ¡Sí! ¡Juntito! ¡Madre mía, Sandro! ¡Literal! Ahí no cabía ni. ni, ni vamos, ni, ni, ni básicamente. Eh, vamos, la, la, la puntita de, de un de alfiler ni ahí. Este es el final boss, gente. Ese es el final boss. ¡Wow! Joder, eh. Dios, me he puesto hasta nervioso, lo prometo. Fuera de cuña, eh! ¡Wow! ¡Qué cuño, bro! Me he quedado flipado, eh. Ahorita pajita para el otro boss Literal, literal, samba no. Pero de una, voy a toa A toa, a toísima Literal Ara. <ríe> me, está, me está encantando Cosmole el juego, tío o esa mola Tengo el primer eh, gameplay ya preparado para mañana Es domingo, obviamente, pues, hay que meterle también bien duro Qué guapo, tío Se abrió, eh La campanita del Final Boss Si este, si este nos ha parecido difícil a lo mejor este es más difícil que el final boss, eh Eso me pasó en el Doom Eternal O sea, literal Doom Eternal El bicho que va antes del final boss 300 veces más, más difícil que, que, que, que el último, tío Increíble Además que tengo que darle speedrun Un poquito eh, para agilizar las cosas No quiero que me dure tanto Hay un... El hombre este, como os he dicho Se lo hizo en 6 horas jugando Vale, por lo menos ya puede hablar Aborta los cálculos. Va, que tenemos que matar al final boss, ¿sabes? Para que se vaya la puta esta mierda al carajo. Me voy a comprar un escudito, ¿vale? Me voy a comprar un escudito con 3.000 de, de puta experiencia. Eh, a toa. A toda gente. Vamos a ver dónde nos marca. Sin comentarios. Le doy al mapita Me voy aquí Donde nos ha O sea, el cráter ¿no? Donde está básicamente Esa eh, llave al otro mundo eh, Un mundo eh, Fantasmagóricamente espírico. Eh, impírico, eh, bueno, eh, empírico Vamos a darle Seguramente está aquí De una, ¿eh? O sea, uno. No me marca nada No entiendo O sea, ¿puedo subir por aquí? Así de gratis Bro, vale va, va, Voy a abrir con ella Voy a hablar con ella A ver qué me dice Ray. No puede ¿eh? Madre mía, increíble. ¿eh? Por las inclinaciones, eh. esa morada, eh. En la espalda, es tanto guapo, en verdad, eso, eh. Increíble, eh. Super guapo, ¿eh? Será, la espada, ¿eh? Será la espada, eh. Será la espada, seguro, strange. eh. Seguro que será la puta espada, loco Qué guapo Vamos a darle, tengo ganas ya O no Como eso sea la espada Como eso sea la espada El bicho tiene que ser Apoteósico o no, lo siguiente Salía eh, que era mucho eh, Mucho mayor, en serio Bueno gente, gracias por acompañarme En otro eh, video game, Amazing, solar As. Me cago en la leche, como le gusta llamarla Sandro, eh, la ceniza solar, eh, bueno, es eh, increíble, ¿no? Solares de una, el fucking Solar Ash. Vamos a ver qué pasa, estoy impaciente, es una espada, ¿eh? Puede, puede significar que sea demasiado, pero es demasiado fuerte. Si es esa la espada, eh, aún sigue subiendo, ¿eh? Esa cenicita solar, ¿eh? Le sabe a la ceniza solar, ¿eh? Qué gancho, ¿eh? Enorme, tío. ¡Wow! Flipa, en verdad, ¿eh? O sea, increíble. Por lo menos eh, va full vida Eso sí, campeón, te lo van quitando Cada boss te destruye una, un escudo, por decirlo de alguna manera Pero creo que es boss ya, ¿eh? en plan Una boss fight de unísimo O hay un mapa No me jodas que hay un mapa Nah, no creo, ¿no? No creo que haya mapa, gente Dudo En plan, los otros siempre han tenido como una mini zona Antes de, ya me entendéis, no, empezar Miedo me da, tío Estoy seguro que este boss es más fácil Es más fácil que el dragón de antes por la perspectiva y por el poco tiempo que te daba, tío. O sea, literal, me lo paso mal, eh. Lo paso mal. ¡Finalmente! Eso, a ver, ¿qué? No, no, no. ¿Está destruyendo el mundo o lo está haciendo más grande? ¿Cómo? Más fácil, yo creo que será más fácil, chapa, literal. Lo veo, eh, yo lo veo, que será más fácil de una, eh. Wow, amazing, eh. He descubierto otra forma de conseguir bits. Que gacho está Galaxy 6, me encanta, tío. Siempre tan innovador está. O sea, siempre pegado, tío, siempre pegadísimo. Qué guapo, tío, ¿sabéis? Bro, saldrá algo, ahí. Sabía, ¿eh? Sabía que era la paya esta Con la... Es que, en realidad, ¿veis cómo es el dios este? Echo Tiene clavado el pecho Una cacho de espada eh, Barra baja lanza eh, Está como cortado por la mitad Y eh, está sangrando, tío Activar el portal estelar ¿Cómo? Te reviento, man. No prolongues lo inevitable. No es algo de olvidar No, no, no. ¡Mamá huevo! No quería herirte. Lol. Lol. Se acaba de arrancar la espada ya. Ya basta. Es que no lo entiende. Juego filosófico, ¿eh? En plan. Llegamos demasiado tarde. O sea, ya está destruido, ¿no? ¡Wow! Twitch RPG Parece, ¿Sí, no sé lo sí, ya la conocía Pero funciona, al día de hoy está vigente ¿eh? Lo de Twitch RPG, nunca lo probé O sea, puedes probarlo, ¿quién eres? Soy una reliquia del pasado y tú eres la eh, tú eres la parte de mí Que no me deja olvidar y que repite para siempre Nuestros errores Somos dos mitades divididas por el portal estelar Eterman en tu unidas, eh, pero eso significa que El portal estelar eh, no invierte el tiempo Tan solo lo repite Una y otra vez Hostia, Nuestro mundo se desgarra Qué guapo. Nunca hemos tenido elección en las nubes sobre las que baila Son los restos de nuestro, eh, en serio, nuestro precioso hogar. No puedo aceptar eso. Empezar de nuevo. Tiene que haber una forma. O sea, otra forma. Solo queda una elección. Aceptar la verdad, destruir el portal, estelar. Déjame ir. Gente, ¿qué hago? <risa> Destruyo, ¿no? O sea, somos un destructor, loco. ¿Qué tal, campeón? Ya espero ¿cómo como llega la tardecita ayudando a tu, a tu familia, tío, enorme. ¿Qué tal, campeón? Sí, supongo que eh, aún eh, no hice ninguna actividad. A ver, supongo, eh. ¿Activarlo, eh. Activarlo, ¿no? Activarlo o destruirlo. Lo activo. Lo activo, ¿no? Herramienta esa vivas. Vamos a darle. Uy, uh, no. A todas. Qué alegría que haya ido bastante bien, campeón. Ese ya espero poderoso, eh. Y además que también la tardecita se te habrá pasado de rapidísimo, ¿no? vueltas, y más vueltas Te veré muy pronto, cariño Votación Increíble, nada menos que ha acabado ya campeón No, lo no sé eh, ya, eh, para natal? Supongo que ahora me, se me muere bien personaje, ¿no? No pasa nada, campeón, ese el tío Es una waifu Eh... Creo que este no era el final, no muere, no muere. No puede ser, tengo que pelear contra ella, ¿no? Yo, yo veo. Empezó desde el principio. Gente, esto es el principio. ¿Cómo? ¿Cómo? para get moving. Es el principio, gente ¿Cómo? Bro La diosa tenía la... Literal, bro La madre que te parió What? Hermano Salían los diálogos. ¿Qué hiciste? He matado al Ente, ese campeón, a Kali Sensei. Y ha empezado de nuevo todo el juego. O sea, literal, que podría salvar a todo el mundo, pero debía de empezarlo. Voy... ¿Qué coño, tío? Increíble. Debería haberla reventado y a tomar por culo. O sea, chuparla a la piba es Me cago con mi madre. ¿eh? Literal, ¿eh? Finalmente, la cae otra vez, ¿eh? Eh, Bueno, cuando te salga del tito, ¿sabes? Sube. Bro. No me jodas, tío. Hermanos, que es el principio, me acuerdo este? o sea, me acuerdo perfectamente ya Me acuerdo puto perfectamente, bro No puede ser esto, tío El papa y sus cagadas Literal eh... No puede ser O sea, empezar otra vez de nuevo Esto tiene que tener algún sentido, no puede ser esto Hermano, me tiene que pegar a mí, ¿no? De verdad, hermano. He decidido... He decidido hacer lo bueno. He decidido hacer lo bueno y más. Eh, y tal, man, eh, Dejar a la gente viva. Pues ya estaría. Literal. Ole, ole, los caracoles. Eh, final abierto. Eh, niño, eh, la, la... Madre mía. Debería de haberla destruido. Eh. Madre mía. Eh... Vale. Voy a probar una cosa, ¿vale? A ver si hay suerte Espero que sea de los juegos Que te dejen repetir el final más de una vez Por si la cagaste o eres un papajigo Espero O esto será un new game y la habré cagado, ¿no? Papá, la cagaste literal ¿O no? Bueno, ya tenemos los dos finales, ¿no? <risa> ¿O no? A ver, ahora mismo tengo mi, mi sperk Este es mi traje, realmente este es mi traje realmente Estamos aquí otra vez gente ¿eh? Estamos aquí otra vez Le sabemos al truco man ¿eh? Le sabemos al truco man ¿eh? Increíble le, Increíble Nos da una segunda oportunidad Porque somos un papajigo Sí ¿eh? Nada eh, Nos lo volvemos a hacer ¿eh? Eh, eh, Le sabe Menos mal eh, En mi corazón eh, Estaba una tristeza enorme Que estaba ya empezando a llorar eh, Y eso no es que me hayan cambiado de sitio ¿eh? Es clase increíble Me cago en mi vida tío. O sea wow. Papatruco, literal, Ángel Campeón. Es que digo, no puede ser. Tiene que ser como este típico juego. Básicamente que te deje decidir si tú quieres o no ese final. Por cojones, por cojones, ¿eh? Increíble. No, ¿eh? Pero no, ¿eh? O sea, pero es tristeza. Yo la siento en mi corazón, ¿eh? Yo estoy ilusionado. Digo, vamos a mostrarle a los chavales y las chavalas el puto Final boss, que está guapísimo. Que es un puto eh, El del, del Warhammer 40k. Pero es eh, menos mal, niño, eh, y niñas. Eh, que podemos ser esto. Esto es, ya nos hemos comido el diálogo entero. O sea, sé que ahora te voy a omitir, es que te caga. <risa> o mi cronceta, compadre. Eh, ven para acá, que te voy, a, te voy a reventar. Vamos, te voy a reventar. Sabéis que este, fima, este final, básicamente, va a ser que la piba muera, de verdad. Hemos hecho el Good Ending. El Good Ending, como habéis dicho, es un final abierto, ¿no? Eh, literal, ¿no? O sea, ya pues ya estaría, ¿no? O sea, literal. Eh, pues ya estaría, como ha dicho Chapat, esto es el Good Ending. Ahora va a ser. Ahora va a ser. El, el Hardcore eh, Move Ending. Me cago la leche. ¿Qué tal campeón Guille? ¿Cómo estamos? Eh, buenas noches, ¿cómo va el sabadillo? Se llama Solar As. Ah, sí, eh, y la verdad es que estamos en el final del juego. Es muy, muy, muy guapo. Eh, no tiene público en Twitch, pero la verdad es que lo no he jugado para vosotros, ¿no? Se le llama Skip Button, es eh, de una, Skip, Skip, Skip. Le damos, le damos, le damos. ¿Y cómo estamos, campeón Guille? Hombre, importante que no le dé ahora, por supuesto, eh, obviamente, ¿no? Eh, de una, ¿no? Se chapita, el sol hará, es la caña La verdad, este juego, eh, creo que os ha gustado En regla general, ¿no? Ese era, ese era para cambiar eh. ¡Ah! No pasa nada, campeón Chapa, ya me jodería Ese es el comando que pusiste nuevo para cambiar eh, Por ejemplo, ahora sí me voy al, yo que sé, a Mungus eh, Pues del tirón, pum Gente, se viene Antes era destruirlo, ¿no? Activarlo, gente Quiero matarte, güey me cago en mi vida, eh. No quería irte ni yo, Can you hear me? Antes lo activaste, creo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo me da? El de second. Secon choice, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad, verdad, verdad. es skip, es ¡Vamos, vamos, coño, vamos, niño, Que me da igual, eh, go, yo. Destruir. Gente. Le dicho a la E, que ahora toca a la E De una, gente La había destruido Bueno, la, la había reventado I see sí, you Se está matando, lo sé Increíble, bro Ya no va a haber portada este Ni de coño Papísimo Peleita, gente Peleita finlandesa Bueno, irlandesa ah, Aguanta pasos No puede ser Yo quiero una pelea, tío Quiero una pelea no, la waifu fi 2. Literal la es en 6, tío. ¿eh? O sea, literal, Pero ahora viene peleita, ¿no? ¿O no? A ver, ya me... no quiero llevarme un chasco, a ver. O sea, literal, no quiero llevarme un chasco. Chupa, chia. Ya estoy en casa, estoy muerta. Desde que te fuiste. Madre mía, Nico. Buenas noches. ¿Cómo ha ido la chupiaventura? Lo veo claro, eh. No hay forma de salvarlos. Eh, lo único que... Lo siento mucho, lo siento mucho. Manín Hermano Entonces hice el good ending y este es en plan Bad Ending Pero ¿qué en qué me transformo ahora? Antes era como un, un cuadrado, ¿no? La man. Bueno, la gel. ¿Ahora qué es? ¿Y cómo ha ido Nicole? Qué chica, eh. O sea, todo el día afuera, ¿eh? ¿Se muere igual o qué? Os lo prometo que yo pensaba que había una pelea final contra este boss. Y, y hemos sido estafados, niño, y eh, niña. Eh, siento deciros que creo que no hay ninguna pelea final. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Qué guapo! Fuimos estafados ¡Gente! ¡Qué guapo, hermano! ¿No hay neutral ending? Hay que volver a hacerse el juego, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Tú solo trajes, loco! ¡Qué guay, tío! ¡Qué ¡Qué guapo, loco! Fui alienígena, ¿eh? ¿Qué coño, bro? Es pues igual, aparentemente todo es igual ¡Dios, los patines, LOL! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo los patines! ¿Qué coño? ¿Qué ma Vaya fumada, ¿eh? O sea, el ending es este, ¿no? Aquí ni que tu tía Pero, cambia el traje El otro traje habéis visto que es diferente Bueno, era diferente, mejor dicho, perdón, era diferente Joder, qué locura, tío Miraré después, ¿eh? Si te lo vuelves eh, a pasar es eh, cuando eh, te matan y te convierten en una piba eh, grande eh, que sangra. Es que claro, ya lo que queda, no en un plan. Ah, Robarle yo esa forma. Pero voy a hablar con el NPC a ver qué me dice ahora. Patines estelares completamente. Estelar el roller, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo uh, sabíamos que, volvería, que, que volveríamos oh, a ver. We, but... Pero hay algo diferente. Tu presencia está activando células de memoria latente durante mucho tiempo. ¿Podemos verme? ¿Podéis verme? Ha pasado tanto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No estaba eh, segura de que eh, siguiera existiendo. Jamás creí que volvería a hablar con vosotras. ¿Fuimos timados? ¿Embaucados? Embarajinados. Joder. Embarajinados. Literal, eh. Estoy flipando, tío. La muerte de los exploradores del vacío, el fin de nuestro planeta. Se ha perdido mucho y sin embargo todavía estamos aquí. ¿Creemos que te. Que te hemos echado de menos, ¿será? Me, se nota que son robots, tío, hijo de puta. Yo también lo he eché de menos, Fit. ¿sí? Aún así, no estás completa. ¿Tiene sentido? Hemos destruido el portal estelar. Una se ha terminado todo, ¿verdad? Será mejor que lo veas por ti misma. Wow. No pensaba que pudiera llegar a. Hermano me he cargado sí tors... Esto no, sí es el final boss. Rompió el ciclo, pero aún así se convirtió en un monstruo, como todas las veces. Estamos perdidinos, ¿eh? Hostia, lo... la guay fue evolucionado. Gente. Oh. Gente, eso sí, eh Esto sí tiene pinta de Final Boss, gente Wow Ahora tu personaje eh, Ahora, ahora el, el personaje malo Y el bueno eh, se convirtió en el malo Qué lío, fumada Es como que la parte, la parte buena se la llevó a la piba, claro Y la parte mala se la queda ella ahora Qué guapo, tío. Fumada, hermano. Qué, qué juego, tío. O sea, los juegos indie. Los juegos indie, tío. O sea, aparte de que hayan no invertido de estupefacientes en hacerlo, es ¿de decirlo, son preciosos. <risa> <risa> literal, lo siento, pero que ellos. Esto de. son multiversos, ¿sabes? En plan, para esto, nota, te ha tenido ideas de, yo qué sé, tío. Blood tweet, literal, un puto blog tweet, es lo que iba a decir, eh. Literal, campeón, te lo juro. Parece muy, yo qué sé, regreso al futuro eh, de todo. O sea, puto Vangelo. Y yo, qué guapo, loco. Wait. Momento, fíjate ¿Qué? en ella ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me da pena, tío Aún así, me parece que 35... Eh, sí, está muy caro Yo lo pillé por mucho menos campeón Sandro Os lo prometo Como, como en metro me salió Os lo juro, 10 euros Menos, ¿eh? Parece anime, sí Parece Evangelion. Parece Evangelion. metro siempre está pendiente de cholómetro, O sea, es la polla Está más enfadada eh, consigo misma Que con cualquier eh, otra cosa Su odio, su dolor, su... Mi culpa Me veo a mí misma Wow. ¿Pero? ¿No se le puede salvar? Bro A ti tampoco, we? una vez Tengo que acabar con su miseria ¿Por qué acabar con la miseria de alguien cuando, eh, cuando puede sacarlo de, sacarlo de ella? Hermano, yo quiero, yo quiero librarle O sea, no quiero matarla, me da pena ahora mismo O sea, es que creo que todos los bosses Hostia, creo que la ha cagado, eh ¿O no? Creo que todos los bosses son buenos, tío. Al fin y al cabo, gente. ¡Chía! Me he muerto, ¿eh? ¡Taluego! En la empresa, eh, los desarrolladores, eh, cinco líneas, 8 eh, pinchazos eh, y 45 porros. Desde aquí hasta eh, Albacete. Cre que creemos, eh, ¿eh? Creemos un juego, literal. Pero, oye, ¿qué es que es eso? Eh? Me parece que el pibe que ha hecho el juego en sí tiene que estar flipado, obsesionado con los con los putos multiversos o algo, fuera de coña. No, coña, ¿eh? O sea, esto es con Evangelio, literal. Porque es como la parte, ¿no? En plan, ya me entendéis, en Evangelion, bueno, no os no hago ahí un... Smoke down Lo, está diciendo eso? ¿Smoke down? Wow ¿Qué coño, tío? Evangelion en la caña, eh, os la recomiendo Si, sí, papá, dime campeón, chapá ¿Es verdad cómo vas con full metal? No, no. Qué pena, tío Me da pena, hermano, matarla, eh Chía Qué cringue, que qué brazo, eh El puente, que por donde vamos a salir es Evangelio, loco Vale, no veo el sitio donde tengo... Aquí, ¿no? ¿La rodilla aquí? Vale, tengo que grindear, ¿no? O sea... La mano, el... ¿La rodilla? Ahora, ¿no? No entiendo, tío Me ha dicho hate you, ¿eh? O sea, yo no digo nada las manos, ¿no? Las manos, creo yo creo que, creo que son las manos, ¿no? Hostia, me ha reventado el Las manos, qué cosa, tío Ah, sí, sí, sí, sí, sí sí ¡Manín, qué fumada! ¿Dónde estoy? ¿Hola? No me deja darle la vuelta ¡Mamá huevo! Cuando lo quite, le tengo que dar la vez Y saltar y la nave, atento No, no me sale sin esta fiña Qué locura, tío Papá, déjalo en pausa, que voy a hacer una cosa Y vuelvo, te imaginas Que gacho Sandro, tío, por el capítulo 25 Qué gachón, tiene poca, o sea Yo creo que en este fin de semana te lo ventila de una Eso te iba a decir, eh, conexión mental, eh Está obsesionado con el multiverso, los buques Los viajes en el tiempo y los blogs Los blogs y sobre todo, campeón te lo prometo, eh Y gacho, me alegra saber Que te está molando Que te está molando El, el, el fucking full metal al que me es, es la polla, tío Ahora sí, gente Mucha pena, ¿eh? este boss va a ser muy fácil Seguro, creo, eh No quiero hablar muy alto Pero creo que será fácil, gente Creo, eh Creo que será fácil sí, Me da pena, ¿eh? Porque sé que es la parte de las piba, ¿sabes? Si ha Si hablo ¡Ah! Me cayó la boca como un planeta eh, con su propio eh, centro gravitatorio, es eh, increíble. No porque me estoy viendo eh, eh, Noragami y eh, la tengo un poco parado. Finalmente, pero bueno, esa serie también, eh, creo, si mal no recuerdo, chapa que tenía. Esa serie que acaba de decir, creo que la vi lo, la otro, los otros días en el Anime feliz. solo tiene una temporada, creo, eh, creo. No está mal, la, la, es muy troll pero por lo menos, no sé, graciosa al fin y al cabo. Troll -peak, digo, eh, ya me entendéis, yo siempre soy full eh, de gracia. ¿Puedo sprintar todo lo que quiera? LOL, esto. ¡Wow! Tiene dos. increíble. Puedo sprintar todo lo que quiera, chavales. Puedo sprintar todo lo que quiera, bro. Increíble. Mierda. Madre mía. Madre de.. Me cago. Será mejor que eh, tengáis razón, Zid. Voy a intentar salvar a la gente, seguro. Le estoy quitando los cachos estelares, loco. Esos de metal, loco. Pero no me vi eh, ni uno. Ey, parte este de caso, puedes verlo. Veo son entretenido, la verdad. Anime muy cheto. Para mi gusto, claro. Muy divertido, muy bonito también al mismo tiempo. Eh, a menos y también muy eh, muy duro también hay que decirlo. ¡Hostia! Putada, ¿eh? Es que como han sacado nueva temporada de Kimesu, eh, pues nada, eh, y Nuragami. Lo empecé el otro día y ya está muy bien. Uy, estoy bastante pillado A ver, con dos, bueno, con tres series sí Pero bueno, lo tienes, lo ponte lo como pendiente Es lo que me pasa a mí con el anime, ¿eh? es decir, te los chapas Que, por ejemplo, estoy terminando de ver La de Grootze, eh, la que me, me recomendaste Que no está mal, la verdad, o sea, es, es entretenida Sinceramente, creo que voy por el capítulo 4 Y la verdad es que está gracioso, ¿sabes? No sé, no lo veo mal del todo, ¿sabes? Ha dicho que qué, tío, o sea Make, make, make a big time Está chula, o sea, me, me, está graciosa, no me parece mala ni mucho menos. Uf. Madre, tío. Increíble. ¿eh? Ah, te la empezaste, sí. Un precapítulo guapo, campeón, chapa. Yo ya me leí el manga, en serio. Es de villano así raro, pero está chulo. O ¿Es sea, el, el de Kibetsu no lleva y te ha leído el manga ya, campeón. Madre mía. Me encanta cómo destruir, o sea, bueno, destruir no dura cero segundos los animes, tío. Me encanta y los mangas también, es decirlo, increíble. Qué guapo, tío, el puto Final Boss. Hostia, ¿y eso? ¿Qué coño? Y mi compañero de colegio me dio eh, un lugar donde comprar el, ma el manga en español, hostia, qué bien. Yo tengo ganas de comprarme, Chapati y Ángel, el, el manga de verse. Pero en el game de mi pueblo solo está el tomo. 3, el tomo 4 y el 5, una paranoia, gente. No está el 1, ¿sabes? ¿Para qué coño me voy a El tomo 4, ¿sabes? Si no tengo el 1. Precario, ¿no? para mí un poco eso. No me, no me mola, mancha 6 de Wall, loco, te dice, hermano. 6 de Wall, loco. 6 de Wall, loco. Qué guapada, tío. Uh, llegó, llegó casi de milagro. Tío. Casi de milagro, poco, gente. Dios. Dios. Vale, quitamos una de las piezas ¡Tío! Qué guapo, tío Qué guapo, tío Da pena, eh, al final del juego da pena Da pena, tío Espero salvar por lo menos mmm, A la playa a la parte de la palla mala Ahora mismo, claro Ya ves, lo plan, ya está súper destruido, ¿no? No podemos cambiar el pasado Pero sí el presente, ¿no? Tenemos que recoger los pedazos y arreglar lo, lo que queda Vale, vale, sí, sí Le va a hacer salir La espada por medio del peso. La verdad es una carga pesada Pero podemos soportar las juntas Bien Qué guapo, hermano Se nota cuando un juego me gusta, tío Os lo prometo Se nota cuando un juego me gusta mucho Ahora serán uno, ¿no? Serán una Serán una Yo ahora es que eh, No sé qué anime ver Todo eh, Me parece Ray. aburrido Y eso, campeón di qué clase de Ray. anime Te parece bueno Que te gusta, ¿no? Realmente Y te podemos acoger Sejar entre Ray. todo Eh, sí Me ha cambiado el traje me ha cambiado el traje, loco. El tiempo pasa. Qué guapo. Nuestro vacío es estable ahora. Oh, qué guapo el traje, pero hermano. Pero hay tanto por hacer. So se pira, la, las anomalías se están pirando. ¡Eh! El NPC se ese estaba guapo, wow, el furro. Nos duele el corazón por la pérdida de aquello a quienes amamos. Qué guay, tío. ¿eh? No, no. Pero al que ninguno de nosotros puede regresar. Qué guay, tío. Finalmente, 10 de 10, juego, eh. Os pues lo prometo, le pongo. Le pongo un, un 9, por no ponerle un 10. Me ha gustado mucho. No han faltado cosas por hacer, eh. Asterek. Yo quiero comprarle muchos manga. Oh, tiene gracia por aquí, eh. No tenemos ni un game. ¿En serio? Aquí tenemos uno, pero topo 8, campeón. El puto capitán, macho. El de Tokyo revende. Eh, me lo quiere comprar, pero tiene un montón de tomo. El de Berserk tiene menos, por eso me quiero pillar ese chapa. El F completamente, Sandro. Me quiero comprar eh, los de Anaco Kum. Hostia. Eh, vamos, eh, triunfó el amor, eh. Recemos, eh. El amor heterosexual, eh. Y finalmente, lo estaré. Qué guapo, tío. Qué guapo. Lo codí de día el juego, eh. O sea, lo prometo, yo eh, solo a los indie le pongo un, un 10. Solo a los putos juegos indie le pongo un 10. A, ni al Resident Evil VJ le puse un 10. Le, le, le puse un 8 por eh, algunas veces precario, en su lugar precario. Qué guay. Pues mira, eh, realmente… Es decir, que está muy bien para alguien que a lo mejor dice… Hostia, imaginarse que te, te, gastas, te compras el juego, eh, llegas al final, le das a, a la primera opción, a la X, como yo la cagué, pum, y te crees que ha terminado el juego. Si no cargas la partida… La cagaste, güey Yo solo tengo dos mangas Yo tengo el de Orfe campeón solo Literal, pues ya estaría, ¿no? Ya tenemos hemos terminado, literal, ¿eh? La mano truco, ¿eh? Ese good ending, eh, ojalá eh, haya un, eh, un Un cenizazo largo, sería la polla, ¿eh? Sería muy, muy fresh, tío Me mola, ¿eh? Me ha molado mucho, macho, me ha molado